una de las cosas más importantes um, en nuestra sociedad es, es la familia um, yo por ejemplo uh, todos los um, mis, mis padres son mis como mis eh, uh, mis, mis héroes uh, me, me, me, me dieron un, un, un, muchos ejemplos muy muy fuertes um, me, uh, y aprendí mucho por ellos y uh, entonces yo soy como un testimonio de todos los sacrificios, el trabajo que mis padres han hecho. Uh, cuando, yo, cuando yo termino la universidad este año, va a ser uh, por parte del trabajo que mis padres han hecho. Um, entonces, tenemos que tener, um, en este país tenemos que reconocer que las familias, todos, que si somos indocumentados o no, todos somos familias, todos, todos somos hijos y e hijas, uh, y tenemos que luchar para mantener las familias unidas.